Desde que terminé el doctorado, eh, he hecho una derivada de, bueno, de mi tesis doctoral, de, mi, de la investigación principal del doctorado, y he estado particularmente trabajando dos temas. Uno es la historia de la recepción y adaptación del yoga en Chile, particularmente del Hatha Yoga. Y la segundo, el segundo tema que he trabajado de manera paralela, que también eh, hay un... Una continuación de la tesis, pero con mayor profundidad, es eh, las prácticas religiosas y culturales de la comunidad india en Chile, especialmente en Santiago, de la diáspora india eh, que vive en Chile desde, bueno, desde la década del 80 en adelante. Así que en esos dos temas he estado trabajando. Desde que volví a Chile, ahora, en el último tiempo, por, bueno, por la pandemia y por los cierres y las cuarentenas, etc., está media eh, en pausa las, investiga las investigaciones. Pero esos son los temas que he estado trabajando ahora último. La experiencia en todo sentido fue súper buena porque yo había estado varias veces en la India antes y había vivido también, pero nunca en, bueno, en Delhi, que es una ciudad bastante grande en todo sentido, que tiene sus complejidades, pero también uno puede como conocer como varias Indias que, están, que existen en Delhi. Entonces, para mí, de tener este contacto con la India fue súper enriquecedor en todo sentido. Y bueno, la Universidad de Delhi es la mejor de, de la India, entonces, el tener el contacto con profesores que yo había leído, eh, que eran mi, mi bibliografía de mis cursos, etc., pero ahora tener el contacto directo fue súper rico en todo, en todo sentido, como decía. Y eh, cuando nosotros tuvimos la entrevista, yo estaba, había estado siempre en Delhi, viviendo, pero cuando se terminaron las clases de, como tal, así las clases del doctorado como tal, me fui a vivir con mi familia, que justo en ese minuto había nacido, o nacía mi hija recién, nos fuimos a vivir a un lugar cerca de lo Himalaya mientras yo estaba haciendo la investigación, mientras estaba escribiendo. Y así que también, también fue bastante bueno. Y el doctorado en sí terminó bastante bien con una investigación que estaba relacionada con lo, la pregunta anterior, que era la historia de, la, de lo indio en Chile ¿ya? y cómo la India y las ideas indias y las creencias indias y cierta, eh, lo que nosotros consideramos, llamamos hinduismo, había llegado a Chile y cómo había sido recepcionado a través de las distintas generaciones primero por intelectuales, artistas, hasta llegar a algo que está hoy día totalmente masificado y aceptado por todos o sea, en un minuto, no sé, yoga y meditación y la palabra OM era casi que eh, un pecado y un sacrilegio en todo sentido y hoy día todo el mundo practica o lo conoce entonces, a mí me interesaba ver esa evolución y cómo había sido el viaje. Entonces, una historia cultural y una historia de las ideas que trata de cómo la India y todo lo que significa, ¿cierto?, el imaginario de la India, comenzó a llegar a la sociedad chilena hasta, bueno, hasta hoy día. La pandemia, como... O sea, lo estamos experimentando todo, ¿cierto?, y lo, las cuarentenas y los confinamientos, a todos, a unos más, a unos menos, pero a todos nos han afectado, ¿cierto? Pero yo creo, esto es una opinión personal, lógicamente, que en el caso de la India o sociedades como la India, los, los confinamientos y los encierros parciales, totales, son más fuertes, eh, se viven de una manera más profunda. Porque ellos tienen una, como tú decías, tienen un sistema o una visión de mundo que es comunal. Las, las comunidades, las familias, eh, los encuentros, la participación en las calles, el estar en, la, en, la, en los espacios públicos es sumamente importante para ellos y es parte de su cotidianidad. Entonces, al verlo restringido yo creo que a ese tipo de sociedades eh, la, le ha pegado más fuerte. En comparación a lugares que donde uno es más individualista, donde uno está más encerrado en su propio en su propia casa, donde los espacios públicos se viven menos. Entonces eh, esto bueno esto conversando con amigos que yo tengo allá, con gente conocida que tengo allá, eh, se les ha hecho mucho más largo que yo creo que lo que no se nos ha hecho a nosotros, a pesar de que las medidas, por lo menos las del 2020, las del año pasado, eran bastante similares, porque hay que recordar que Modi, el primer ministro de la India, eh, declaró el cierre total de la India a principios de marzo, entonces o a mediados de marzo, ya, y duró varios meses. Entonces, eh, yo creo que para ello todo fue, se vivió de una manera mayor. Los festivales religiosos, eh, las celebraciones familiares, los encuentros, entonces tienen una vida mucho más eh, festiva y mucho más masiva que la nuestra. Entonces, pienso que los efectos sociales y por un tipo de vida que ellos tienen han sido mucho más profundos. En la parte de, de estos eventos masivos, sí creo, por una cosa lógica, porque también pasa en Chile y pasa en todas partes, que han tenido que ha sido, tienen una gran responsabilidad, ¿cierto?, en esta segunda ola de la India. Ahora, yo intento, no sé, a veces también me pasa acá y me pasa cuando leo cosas, no sé, de Europa o de Argentina o de Chile o de la India, en este caso, eh, siento que también hay que tener cuidado y hay que ser más cauteloso con las opiniones y con los juicios, porque eh, principalmente hay que entender que la India tiene 1.400 millones de habitantes, ¿cierto?, que como decía antes, están acostumbrados, la gran mayoría de ellos, viven afuera de sus casas, ¿ya? que las reuniones familiares, los festivales, todo lo que sea masivo y público, para ellos es muy importante. Entonces, eh, Narendra Modi, ¿cierto? a mediados del marzo del año pasado, ¿cierto? del 2020, ¿eh? cuando declaró la cuarentena, y eh, por varios meses se le llamaba la, el confinamiento más grande del mundo, eh, se empezó recién a abrir en septiembre, agosto ya eh, en un primer momento fue como apoyado, a pesar de que la cuarentena fue declarada con, no me acuerdo exactamente, pero casi que 500 casos en toda la India y para una población de 1.400 millones, nada, ¿cierto? Entonces declaró el confinamiento total eh, y ese confinamiento con el tiempo fue muy criticado por todos, ¿ya? Porque, eh, bueno, tuvo efectos económicos que todavía no se ven totalmente y que todavía tienen, ¿cierto? Y al mismo tiempo ese efecto económico principalmente lo pagaron los pobres. Entonces, encuentro muy difícil poder bueno, conjugar todas las variables que acá, que, que acá que el virus tiene, la variable de la salud, ¿cierto? La variable de la economía, la variable de la, una psicología, de los efectos mentales. Entonces, siento que eh, Modi, bueno, en este caso representado un Modi, pero bueno, el, el, el gobierno, ¿cierto?, en general. No le, quedó más, no le quedó otra que empezar a abrirnos. Y cuando empezó a abrir, eso significaba que todos estos festivales religiosos, que bueno, desde Holi la Kumbh mela el Durga Puya de Primavera, ¿cierto? Donde van miles de miles de miles e incluso de millones de personas, ¿cierto? De toda la India a estos lugares de peregrinación. ¿no? Y que después vuelven a su hogar y que se recorren toda la India, ya sea en bus, en avión o en tren. Obviamente que esparcieron el virus. ¿Ya? ¿Pero, qué, pero no sé muy bien qué se podría haber hecho, porque volverlo a prohibir, eh, ya la, los indios estaban cansados, los indios también hay una cosa de, de que la fe es muy importante, entonces eh, para muchos de ellos bañarse en el Ganges, que es lo que pasa en la Cumbamela, ¿cierto? podría ser un, algo mayor a contagiarse con el virus o contagiar el virus, entonces... Hay que entenderlo en el contexto de ellos y no solamente visto desde una perspectiva media, eh, de arriba hacia abajo como y desde un punto de vista occidental eh, y bastante crítico. Ahora, pienso que eh, esto no quiere decir que Modi no haya tenido ninguna responsabilidad porque ellos, el gobierno tuvo ahí un aire triunfalista, ¿cierto? A partir de octubre, noviembre, cuando los números estaban a la baja y empezaban a bajar y como que se veía que el virus había sido controlado. Entonces durante el verano nuestro, el invierno de ellos, diciembre, enero, el virus, eh, los casos que habían eran muy pocos, Más allá de que, bueno, por una cosa lógica del contexto geográfico y de los eh, recursos que tienen, el número de test lógicamente que es menor a la realidad, ¿cierto? El, el número de test positivo, de los casos positivos son menores a la realidad, pero salvando eso, eh, se le dio ahí como una cosa como que la India lo había superado e eh, incluso regalaron vacunas en esta diplomacia de, bueno, del, del coronavirus. Entonces, también se, se, se dio un aire como que ya lo peor había pasado, se empezó a abrir todo, por esta razón, pero también porque el encierro en la India produce una cosa mayor que en otros lados. una impresión mía, en todo caso. y eh, Pero, bueno, repito, podrían haber hecho más porque este aire triunfalista hizo que la gente se relajara más de lo necesario, porque hay que considerar que mucha gente que analfabeta, hay mucha gente que no tiene acceso a internet, hay mucha gente que no tiene acceso a otros medios, por lo tanto lo que dice el gobierno es como una verdad casi absoluta. Entonces si el gobierno, el, con esta figura casi santa que es Modi, ¿cierto? Eh, una suerte de divinidad, eh, y que dice que no usa mascarilla, bueno, el resto de la gente no va a usar mascarilla también. Y además se permitieron las reuniones políticas, porque hubo elecciones ahora en marzo, abril, de, en cuatro estados, entonces, reuniones masivas en todo sentido. Entonces, la gente salió a las calles como después de un año o de varios meses medianamente encerrada, algunos por una cosa de esparcimiento y otro lógicamente, por razones económicas. Pero... Eh, por ejemplo, la mela que se celebró en marzo y partió en enero, pero que se baña, que en Jariduar, en el norte de Delhi, en otro estado, eh, llegaron miles, millones de personas a bañarse en el río y después todas esas personas tienen que volver a su hogar. O sea, ahí hubo uno, unos contagios masivos, pero eh, absolutamente. El gobierno, cuando sintió que como que lo peor ya había pasado y que se podía volver a una suerte de normalidad y empezaron a abrir todo y a permitir varias cosas que el año pasado, el 2020, se habían prohibido, ¿cierto? Eh, regaló vacunas, entregó vacunas, eh, porque casi como que no las necesitaba, ¿cierto? Y según lo último que leí, que fue la semana pasada, no me acuerdo muy bien exactamente, eh, llevaron igual casi 150 millones de personas, un poco más, 160, no me acuerdo el número exacto en este momento, de, de gente con, con una o las dos dosis, ya que bueno, obviamente que va una población de 1.400, cierto es bastante poco, pero, eh, bueno, pero igual el esfuerzo es, este, es considerable, ¿cierto? Ahora, esa, ellos tenían la, tienen la meta todavía, no sé si la, la tendrán que modificar, Tenían la esperanza de que aquí a junio tuvieran a 300 millones de indios e indias, ¿cierto? Eh, con, con su vacuna, con las dos dosis puestas, ¿ya? Más allá de eso, si pueden o no pueden cumplir la meta, hoy día tienen, están cortos de materiales, ¿cierto? Están cortos de recursos, entonces han tenido que pedir que, que, que bueno, que les liberen algunas patentes y, y que puedan fabricar vacunas de manera más expedita, ¿cierto? Más rápida. Pero aparte de todas esas cosas como media técnica, eh, la India tiene todos los climas, tiene todas las religiones, es sumamente diversa en todos sentidos entonces eh, los caminos no son tan buenos, entonces tienen toda una cosa media de logística que a mí el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre, antes de que empezara el proceso de vacunación en la India, eh, en otro lado me preguntaron esto y yo con, encuentro bastante difícil porque además estas vacunas tienen ciertos requisitos, ¿cierto? Tienen que, que cumplir cierta, eh, una temperatura eh, eh, determinada, etc. Y hoy día en la India, la mayoría de la India está en, entrando a un, a un verano, ¿cierto? Ya es mayo, mayo junio es un verano, entonces hay temperaturas en algunas partes sobre 45 grados. En casi toda la India es sobre 40, sobre 35 grados. Entonces, hay una cosa logística que la encuentro bastante compleja de llevar. Y más allá de que, lógicamente, que 150 o 160 millones de personas para la India no sea tanto, yo lo encuentro bastante admirable, porque cuando yo vi, leí sobre que la meta era 300 millones para junio, yo pensé que no lo iba a, o sea, que jamás. Y aunque no lo logren, ya que lleguen a 200, eh, lo encuentro bastante significativo. Pero tiene toda esta cosa, lo que tú decías antes, de caminos muy malos. Hay distancias de 200 kilómetros que uno se puede demorar seis horas. Entonces, y, y, ello, y hay lugares que están en, en zonas muy rurales, que no hay sistemas de salud. Entonces, bueno, ahí estarán, están haciendo sus mejores esfuerzos. Y además, entra gente que tampoco se quiere vacunar, ya no por razones, no sé, gente como que cree en la conspiración o en un complot, sino por razones religiosas. Entonces. También tienen que combatir con varias cosas, con varias, con, con varios, con varias aristas que algunas internas y otras externas, pero que hacen que todo sea más difícil.